Les habla el doctor Ramón Ramírez Eraso. Bueno, eh, como habíamos quedado el día de hoy, eh, tenía pensado desarrollar la temática relacionada con la pobreza en América Latina y en el Perú, pero eh, la situación de la coyuntura política nacional me parece que nos exige que hagamos una suerte de análisis para saber cómo va a terminar esta, esta comedia, si es que si se podría denominar de esa manera, ¿no? Que quiero que me confirmen, por favor, porque ha habido problemas, si es que están recibiendo el audio de manera correcta, por favor, confirmenme el audio de la transmisión para poder continuar. Ya, les estaba explicando, ¿no? que el día de ayer, este viernes, la situación del país ha cambiado. Lo que muchos de ustedes habíamos evaluado, pensado en estas últimas semanas, ¿no? Luego de cumplirse los 100 días de gobierno, eh, nos llevan a pensar a nosotros, ¿no es cierto? Luego de hacer el análisis de, de lo que ha pasado esta semana, de que nos estamos acercando al desenlace, ¿no es cierto? De una. La palabra sería, ¿no?, crónica de una muerte anunciada. Ya. Dicen que está bien el audio. Fíjense, señores. Eh, Klaus Edits, ¿no?, que es un estratega de la guerra, un general prusiano, famoso, ¿no?, eh, por haber eh, reescrito, ¿no?, reelaborado la estrategia de guerra que habían hasta más o menos 1800 en el mundo. Decían, ¿no?, que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Estamos entrando, ¿no es cierto?, a una etapa, y hay que decirlo con toda crudeza, con toda objetividad, sin medias tintas, porque algunos adornan a, eh, sus especulaciones, hablando de unidad nacional, unidad de los peruanos, de que hay que llegar a una conciliación, pero lamentablemente, señores, la política, ¿no es cierto?, como una ciencia de hechos, ¿no es cierto?, que desarrollan los seres humanos con todos sus errores, con todas sus imperfecciones, con todas sus miserias, nos está demostrando en el Perú, al igual que en la época de Kuczynski, de Vizcarra y de Sagaste, que estamos entrando a un periodo de confrontación que parece que no va a tener una salida pacífica, lamentablemente lamentablemente la política es eso, no solamente en el Perú, es en todo el mundo, acuérdense ustedes, ¿no es cierto? El caso de Donald Trump y Biden cuando ya en su desesperación, cuando se estaban computando la votación final en los estados este, los últimos estados de la Unión Americana eh, el, entonces presidente Trump recurrió, ¿no es cierto?, a movilizar a sus simpatizantes, a sus adherentes, para tomar el Congreso. Y fue, pues, el, un hecho bochornoso en los 240 años de la vigencia de la democracia en Estados Unidos, ¿no? de que hayan asaltado, digamos, ese Congreso y hubieran muertos, ¿no?, y por, por ese motivo se han condenado ya a 20 años, 25 años, a, a varios de los que instigaron, dirigieron ese, ese asalto, ¿no?, al Parlamento americano, norteamericano. O sea, eh, los conflictos, fíjense, en la política, yo siempre me he puesto a pensar si ha habido momentos, ¿no es cierto?, en la historia del mundo, eh, de paz, de transición, de, de una gobernabilidad, de estabilidad política. ¿no? Y, y lamentablemente, en lo que he estudiado en los últimos dos mil años, veo que esa estabilidad no, no existe. No, el mundo, tanto en Occidente como en Oriente, se han debatido en una serie de conflictos, de guerras interminables, por la, por la lucha por el poder, ¿no? por los privilegios, por una serie de situaciones, digamos, que han llevado a las divisiones de los países, a guerras civiles, incurrentas genocidios, muerte de millones, ¿no es cierto?, de, de personas como en la Guerra Mundial. Entonces, a mí, este algunos dirán que soy frío, que no sencillamente eh, los analistas políticos, o sea, los científicos políticos, sencillamente tenemos que decir la verdad, ¿no? Allá, este, los que quieran tapar eso o recubrir eso o, o ocultar lo que está sucediendo en el país. Fíjense, este, el, el, el pedido de vacancia de la señorita esta este, Patricia Chirinos es una declaración de guerra, ¿no? Este, no, no hay nada, no, este, no es un exabrupto, es parte de un plan. Les expliqué a ustedes, ¿no es cierto?, que se elaboró, ¿no es cierto?, luego de que se proclamara Castillo como presidente electo en nuestro país porque a Keiko Fujimori y las fuerzas de derecha y intraderecha habían pensado que podían controlar esa situación a nivel del jurado, a nivel judicial, pero no lo pudieron, y Castillo fue programado y el 28 de julio asumió la presidencia. Entonces, permítanme primero hacer un análisis, un análisis corto, para luego contestarle las preguntas a ustedes, porque creo que la pregunta que quieran sobre este sobre tema, porque para mí es importante, porque esto va a decidir la suerte de nosotros en estos próximos cinco años, ¿Qué cosa va a hacer del Perú? ¿Qué va a hacer de la vida de ustedes, de sus hijos? ¿Cuáles van a ser sus proyectos, sus planes? ¿Se quedan o se van del Perú? ¿Van a invertir? ¿Van a hacer negocios, empresas? ¿Cuál es su proyecto de vida futuro? Por eso es que les doy la información a ustedes. No, no tendría sentido, ¿no? porque a mí no me gusta estar especulando, ni haciendo chismes, ni hablando de mi vida. Yo no soy ningún divo, no soy ninguna persona, ningún ególatra. Sencillamente es parte de mi trabajo, ¿no? El análisis político. Es como un jugador, ¿no es cierto? Este, que, que se realiza en un partido de fútbol, yo en análisis político estoy este, como el pez en el agua, ¿no? y lo que trato a ustedes es darles la información lo, este, objetiva, que no la trabajo yo solo, ¿no? ya les expliqué que esto es parte de un trabajo de equipo, ¿no? de gente muy preparada, que forma parte de nuestra tarea este, científica y académica en las universidades donde enseño. Bueno, entonces, esto, estaba explicando, ¿no es cierto?, que eh, eh, este, esto es parte, forma parte de una combinación de un plan para poder este, sacar del... De la presidencia del gobierno a Castillo. Pero, ¿cómo esto? A alguna gente se dice, ¿no? Pero, ¿esto cómo, se puede, ¿cómo se puede, digamos, este, este, esto conciliar con, con la situación de que Castillo este, ya firmó la hoja de ruta? No, este, está este, controlado, está controlado por, por los grandes poderes económicos en nuestro país, por los dueños del Perú, por la Confiel, ¿no? Y estos señores este, juegan con dos tres tableros. ellos No creen, no crean ustedes que juegan este, a una sola, una, sola, una sola mano. Ellos están admitidos, ¿no es cierto? Que hay una conspiración de un parte de empresarios de la confianza para poder este, financiar huelgas y para poder este, avanzar en ese, en ese proyecto. Porque ellos están trabajando con, con, con tres planes. Plan A, plan B, plan B y plan C. Eso ustedes tienen que tener claridad. Ningún grupo político, ningún grupo de poderes este, trabaja con un solo plan. En el camino van quemando, ¿no es cierto?, sus acciones. Su última opción, digamos, este, en estos momentos, es pues, este, la, la, la vacancia, ¿no ¿Cierto? Ese es cierto? Es lo mejor dicho es el objetivo final, hay objetivos secundarios en, en, en, este, en este proyecto, en este proceso. Entonces, pero, ¿qué es lo que ha pasado? Este, Castillo ha sido controlado por, la, por los grandes poderes, pero este, ellos quieren más. Ellos quieren todo el poder, no quieren parte del poder. ¿Por qué? Porque está en juego, ¿no es cierto?, el manejo de 50 mil millones de dólares del presupuesto de la república está en manejo negocio por 220 mil millones de dólares, del Producto Bruto Interno, y está en negocio cerca de 40 mil millones de dólares de la deuda externa y de la deuda interna, que tiene que manejarse, que tiene que negociarse en estos, este, en estos años. ¿No? Por decirles, ¿no es cierto? Este, eh, eh, ellos controlaban al 100% el poder en el Perú con cuchisque con, con, con Vizcarra, con Zagasti. Con la elección de, de, de Castillo... Control, controlan el 80%, este, ellos quieren el 100% y es por eso que han logrado su primer objetivo ¿no es cierto? que era evitar, digamos, este que Castillo pueda hacer, digamos una política radical juntamente con Perú libre y cerrón pero ellos quieren todo el poder y para eso tienen sus instrumentos tienen sus medios, ¿no es cierto? tienen el, el, poder, el poder mediático, el cartel de la prensa donde ellos también tienen intereses quieren el pago de los 300 millones, que es la extorsión, es el cupo que tiene que pagar Castillo. ¿Para qué? Para que lo dejen gobernar. No, Algunos de los funcionarios de este gobierno, la, la, la segunda vez se presenta, por ejemplo, o la primera vicepresidenta se este, señalan, y, y la Contraloría lo dice, no lo digo yo, que, que ella, digamos, a través del ministerio, ha entregado, digamos, un pago de 100 millones para que sea haga publicidad, es una especie de seña, de, en, en derecho se llaman eso, arras. Para evitar qué cosa? que cosa, que, que ella sea golpeada, que ella sea... este denunciada que ella sea pasada por el callejón oscuro ¿no? de los problemas políticos y radiales y los periódicos y la portada de los diarios ¿no? entonces ella se ha curado en salud con el dinero nuestro porque si no estaría ahorita como Bellid estaría como Cerrón estaría este, como Castillo estaría pues como Aníbal y como todos los que están siendo demolidos en, estos, en esta semana a ella no le pasa nada tiene una protección relativa de parte de la prensa ¿por qué? porque ha pagado no, la publicidad que requería ese ministerio entonces, analicemos, por favor, la parte política y luego veo la parte económica. ¿Y, y ¿qué, qué, qué salidas hay acá? Eso es lo que quiero. Ver. Hago, hago la diagnosis, ¿no es cierto? Sobre datos, sobre hechos, verificados, verídicos, no chisme, no cuento, no que me dijo. Y luego las salidas que hay, ¿no es cierto? Miren, la, la señorita Chirinos forma parte de Avanza País, ¿no? eh, cuyo partido, digamos, el partido Avanza País ha sido. Este, Cuál la palabra, comprado o no, este, se han robado ese partido porque ha, ha muerto el presidente y fundador de ese partido, que se llama Pedro Cenas o si sea, ese partido está ahorita este, sin dueño, mejor dicho. Pero físicamente lo controlan, digamos, este, el grupo de Hernando de Soto, a pesar de que hay otro grupo, familiares de Senas, que están haciendo la lucha judicial, electoral, para poder recuperar el partido. Sin embargo, se ha impuesto, digamos, este, Hernando de Soto, y él está, hay, hay varios intereses, ¿no? Hay interés intereses de nosotros para que esto se precipite, se declare la vacancia y él convertirse en la carta de los grupos de poder. Porque él tiene un problema, ¿no? Tiene un interés personal. Porque él está jugando contra, contra el tiempo, él está ya, ya más allá de, la, de, de los penales, él está ya en, en la recta final de su vida, ¿no? Y como él es un tipo de gólatra, es un tipo, este, es un mitómano, ¿no es cierto? Él quiere ser presidente de este país. Y para eso él no puede esperar cinco años. Esos intereses se han juntado con los intereses de, de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori tiene pendiente una, una condena de 25 años, la, su, la primera condena que le impondrían en este país. Y este, ella va a salir a juicio de, de, de acá a tres, cuatro meses, al igual que Ollanta Humana y su esposa. Entonces ella sabe perfectamente bien que si no va a castigo y convoca una nueva elección y donde ella se va a jugar en todo por el todo para ser elegida presidenta, y de esta manera consigue una inmunidad relativa por 5 años ahí va, está apostando todo, porque si no hace eso, se va a ir a la cárcel y va a ser compañía de su padre, y eso sería pues, este, la muerte final del, del fujimorismo, ¿no? que está en un proceso de descomposición, de desintegración, que se va a acelerar al igual que en el caso de Aymel Guzmán, en el caso de Sergio cuando muera, del señor Fujimori, pero digamos, esta cuestión, Keiko lo quiere precipitar, porque se quiere, quiere evitar que sea a la cárcel por bendición y a, a estos dos intereses, según el interés del grupo del comercio, el grupo del de cártel de la prensa, de todos los canales de televisión, de los diarios, de RTP, porque ellos hacen una acción de quiebra técnica. Porque si no reciben los 300 millones no eh, por publicidad, por contrato publicitarios es bien difícil que ellos puedan mantener sus empresas. Ellos en los últimos 30 años han vivido, ¿no es cierto? O sea, esas empresas no son empresas rentables, no son empresas exitosas, no son empresas que han salido a la competencia y aún tienen utilidades porque son empresas eficientes Ellos han dividido a costa de nosotros el dinero del presupuesto que le ha pagado inicialmente Montesinos durante los 10 primeros años del gobierno de Fujimori. Los ha comprado para sostener ese régimen. ¿no? Y luego han dividido con el dinero que les ha entregado Toledo, Alan García, Humala, Uchimiki, Sagaste. Entonces, ellos no, ellos no pueden hablar del libre mercado, libre empresa, porque ellos están viviendo a costa de la teta del Estado. ¿No? Y lo más grave, ¿no? Que le, le regalaron el Canal 4, pues... Toledo a, Toledo a cambio de la protección, ¿no es cierto?, que le ofrecieron. Porque Toledo es presidente porque ellos primeramente lo apoyaron a través de Canal INE para que pueda asumir la presidencia electoralmente, ¿no? Tuvo el apoyo de ese canal. Pero en, en, en el fondo había, ¿no es cierto?, la promesa de entregarle Canal 4. Que Montesinos había, digamos, este, casi adquirido a través de los Cursilac. porque Montesinos fue el que financió este, los últimos cinco últimos años a ese canal de televisión, eso está aprobado, están los videos. O sea, entre eh, los dineros que le entregamos, decimos, eran nuestros impuestos. Entonces, ahí, ahí concurren, miren, entre los intereses de Soto, de Créico, entre los intereses de los canales de televisión, de la gran empresa y también los intereses de la, de la banca internacional, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario. ¿Y por eso que...? Eh, que eh, ¿Por qué? Porque a ellos les interesa, ¿no es cierto?, este que le garanticen el pago de los 80 mil millones de dólares de deuda externa que, que tenemos hasta el momento, ¿no? Y que solo a subir más o menos a 100 mil millones de dólares. Si sigue este Franke y toda la camarilla Caviar en el Ministerio de Economía con Julio Velarde. Y por eso, que en esta primera etapa, una vez que se supo, ¿no es cierto?, que, que Castillo iba a ser el presidente de la República, a ellos no les interesó otra cosa, ¿no es cierto?, que, que la ratificación de Julio Velarde en el PCR. Y el director. Ustedes me dirán, ¿por qué? Y el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque ese es el corazón, señores, de la economía peruana y de cualquier economía de, de América Latina. Controlando el Banco Central de Reserva, quizá la próxima semana les diré qué cosa es lo que es el Banco Central de Reserva, porque es importante, pero les adelanto, ¿no? El que tiene el control de, del Banco Central de Reserva tiene el control de la emisión de la masa monetaria, o sea, de los billetes, de las monedas que circulan en el Perú uno. Se controla el dinero, el que controla el dinero controla el país, pues. Y eso lo tiene Velarde. Pero no solamente eso. Segundo, Velarde controla el manejo de las reservas internacionales, producto de, de nuestras exportaciones. Más o menos 60 mil millones de dólares. Ahora, ahora ustedes me dirán por qué. Es importante porque sin esas reservas no podemos pagar nuestras importaciones. ¿eh? La compra de trigo para el pan, la computadora, las máquinas. El país se pararía. Y eso tiene menos manos el señor Velarde. Tercero, el, el, el, el, el señor Velarde a través del BCR, controla, ¿no es cierto?, la política de créditos de, de la banca en nuestro país, la creación del dinero, girar el, el llamado dinero M1, el M2, con el cual se mueve la economía de un país. Él decide si, si hay crecimiento o no hay crecimiento económico en nuestro país. Él decide, ¿no es cierto?, si sube o no las tasas de interés en nuestro país, que tienen que pagar los ahorristas y las empresas que se, que se endeudan para poder seguir funcionando, ¿no es cierto?, Cuatro, el señor Velarde controla el pago así religioso, montante de la deuda externa. 80 mil millones de dólares. Porque eso es lo que le interesa a la banca internacional, ¿no? Acá en Argentina, en todos los países. Acá puede pelearse, acá puede pelearse este Castillo con... con De Soto, con, Porque a ellos no les interesa. A ellos lo que les interesa es que les paguen la deuda. Y nosotros nos hemos comprometido a pagar 22 mil millones de soles anuales. Por más o menos por 100 años. Y eso es lo que sus nietos y bisnietos seguirán pagando porque la deuda se patea a futuro. Entonces ese fue el primer objetivo que, que, que el, poder, el, el Poder Económico y la Prensa Mediática, y lo lograron. Lograron, han logrado colocar, digamos, por cinco años este, al señor Velarde. Por eso les digo a ustedes, que el Perú no me ha cambiado nada, le dije a ustedes, el Ministerio no solamente controla la inflación, el, el manejo de la política monetaria, es fundamental, el, el control de inflación es una es una, es una derivación de eso, pero el, el BCR es fundamental para cualquier política de desarrollo y de cambio económico en un país. El control de inflación es una cuestión accesoria. Señores, entonces, esto, eh, regreso a la parte política. Entonces, este, el, los grandes empresarios, los niños en Perú, ya aseguraron el control de, de, del BCR y del Ministerio de Economía y Finanzas, para hacer los grandes negocios y contratos, pero no tiene el control del país, el control total del país, para sus otros negocios. Inversiones en minas, inversiones en todos los sectores que ellos les interese. No cubrirse los tributos, por ejemplo. En este momento el problema tributario que, que el Perú tiene, digamos, y que implica, digamos, que estamos obteniendo superganancias de más de, de 15 mil millones de dólares por la subida de los precios de los minerales, pero que no se deja al país, ¿no es cierto? Se llevan todo. Entonces, entonces esas son las razones por las cuales, digamos, este... Castillo, digamos, este, lo tienen controlado, lo tienen este, con voz bozal, pero no es suficiente para ellos. Entonces ellos coordinan con el Congreso, con la ahí en el Congreso este, conforme les voy a explicar más adelante en la pizarra, ellos este, tienen el control de la mayoría del Congreso. Están, están, este, están este, eh, llegando a los 87 votos, que es lo que necesitan. Están más o menos en 78 votos, tienen ya asegurados. ¿No? Pero ustedes entiendan que en el Congreso la posición de derecha no es uniforme, no es un solo bloque, son tres bloques. El bloque más avesado, el, el, el bloque eh, más radical, el, el bloque fascista entre la derecha es el que encabeza este, Fuerza Popular o sea, de Keiko y este, Renovación Popular de Porqui y avanza país dejando de nosotros. Ese es el, es el bloque más peligroso que hay en el, en el Congreso y que tiene más o menos cerca de 47 votos. Ya, ese grupo está decidido a guillotinar, a cortar de la cabeza, este, sin miramiento, que solamente están esperando el momento oportuno. el momento oportuno se presentó, a raíz de los errores cometidos por, por Castillo. ¿no? Ya, ya tienen dos causales, o sea, eh, cualquier este, analista les puede decir claramente, ¿no? tiene la causal de la presión a los mandos militares para el ascenso de su paisano, un coronel Bocanegra, y tienen la, el, el problema de secretario de la presidencia, este, Pacheco, ¿no? de, de, la, de la extorsión, digamos, al jefe de la SUNAT. O sea, eso independientemente de que haya participado, digamos, desde Castillo, ¿no? como el que ha ejecutado, porque Pacheco no ha actuado solo, él actúa por orden de lo que se llama en, en, en derecho penal el hombre de atrás, el hombre de atrás que ordena, digamos, si el secretario es el ejecutor. Entonces, tienen la causal. El procedimiento también lo tienen ya presentaron la, la moción individual, ya se han, se han adherido a la moción, tanto Fuerza Popular como Renovación, o sea, ya tienen los 25 votos para la admisión, para presentar el, la moción el día lunes o martes. Y luego eso pasa una segunda votación que necesitan 48 o 49 votos para la admisión. O sea, que es decir, de, de la ruta de, de 100 metros, tienen 80 metros ya este, asegurados, les queda 20 metros. ¿Cuáles son esos 20 metros finales? 20 metros finales son los que se consigan los 87 votos. Y por eso les decía a ustedes, ¿no? Que en este asunto, es que tiene la llave esa acción popular. Con sus 17 votos. Ellos son los que van a decidir al final si es que Castillo es vacado o no es vacado. O sea, se repite la misma situación, acuérdense ustedes, ¿no? De la vacancia del señor Luis Carrano, el que decidió finalmente, digamos, este, la salida de Vizcarra fueron los votos de Popular. Con un añadido, ¿no? con un agregado, en este, en este caso, ¿no? que favorece, digamos, a estos grupos de ultraderecha, ¿no? de que ha, hay 14 congresistas de Perú Libre, ¿no? o sea, de Perú Libre, pues es un Perú Libre, ¿no? que, que, que lidera a Cerrón, que están en un milico, no como, como los han sacado de, del gobierno con una patada, digamos, Bellido y todos los que eran ministros colocados por Cerrón, Cerrón tiene también la llave en este caso, ¿no? Tiene 14 votos decisivos. O sea, con esos votos son ironías del destino, señores. Si hubiera una defección porque de repente acción popular, este, la, la mitad dice sí, la mitad dice no, tienen los 14 votos de reserva de Cerrón. No, y Cerrón, que fue ninguneado, que fue maltratado por Castillo, tendrá que decidir al final, ¿no? Tiene la, la, es cosa de la historia, ¿no? la cabeza de Castillo estaría finalmente en manos de ese si es que Acción Popular se divide. Porque el resto de partidos, este, APP, Podemos Perú, Somos Perú, y el Partido Morado, eso pues, se compra, ¿no? Se compra con ministerio, con negocio, con licencias. ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Partido Morado, el ministerio de Educación... O es sea, el negocio de ellos, ¿no? entonces, eh, los grupos Caviares, el Ministerio de Educación, las universidades privadas, eso les interesa. Igual que en el caso de, de Luna Galvez, ¿no? Que, le, que, que restituyan su licencia de su Universidad Telezú, y en el caso de Acuña, que, que no le pongan impuestos a sus universidades. ¿no? O sea, entonces, ahí los votos decisivos son de acción popular y de salón. O sea, el, el, la vacancia no es una, no es una autopía, ¿no es cierto? No es un, un sueño de locos. Ya, entonces, este. Esa es la realidad. ¿eh? Allá otras personas, este, yo me quiero contestar a una suerte de, de imbécil, que no tiene sentido que le conteste porque, por higiene mental, porque quiero que ustedes me entiendan, para que sepan tomar su decisión. ¿Castillo cometió errores? Ha cometido errores. Miren, yo, yo he dicho, no, Castillo es un traidor, Castillo es un desleal, pero no es un, no es un, este, no es un ladrón. Eso lo he dicho varias veces y me reafirmo ahora, bueno, porque ser un ladrón tiene otro cariz. Castillo este, es un hombre limitado políticamente, claro que si sí, no tiene base ideológica, no hace teórica, no maneja estrategias. Él está encapsulado, está secuestrado por un grupo de asesores, ¿no es cierto? inexperto, gente que, que, que, que está, pues, este, son, son de liga menores, ¿no? Que está en una guerra con, con lobos, ¿no es cierto? Con leones, con, con zorros, con alacranes, ¿no es cierto? Entonces, pues, este, este grupo de asesores que tiene prácticamente ha sido desmentido. Ellos son los que han conducido a Castillo, digamos, a esta situación. Porque si Castillo hubiese tomado buenas decisiones desde el 28 de julio, la situación sería diferente. Entonces, la pregunta, uno que uno se puede hacer, ¿no? Eh, ustedes háganse la pregunta. ¿no? Si la Selección peruana hubiese perdido casi todos los partidos este, jugados si estaríamos al borde ya de la eliminación, si Gareca hubiese fallado en la estrategia de, diseñada para jugar, ¿ustedes apostarían por los mismos jugadores, por los mismos asesores, o cambiarían el equipo, cambiarían el entrenador? Es sentido común, señores. Eh, la, la, la eficacia, la validez de una estrategia se ve en el terreno. Y lo que Castillo, digamos, este, ha logrado, digamos, es... Este, por su inexperiencia, por su falta de capacidad y de preparación, en estos 110 días, él el 110 días ha excavar su propia turba, Jaraquí. ¿Ya? Porque Castillo está infiltrado, ¿no es cierto? Eh, otro día les hablaré sobre la, la, los rasgos de personal de Castillo, pero Castillo, digamos, le acaban de cortar dos brazos, si, si, si él se da cuenta, si él es consciente. Miren, le acaban de cortar el brazo derecho, que es este su secretario de prensa, o de la presidencia, el señor Tepacheco, independientemente de que sea o no un corrupto. Eso podemos verlo otro día. pero Era su brazo derecho. Era su operador, ¿no es cierto? Era la correa de transmisión de las decisiones que tomaba el presidente. Una suerte de, de muralla, porque siempre tiene que haber eso, ¿no? En el círculo, el primer círculo que, que, que tiene Castillo es ese, ¿no? Y han cortado el otro brazo, el brazo izquierdo, que es un asesor legal, ¿no? Que es Aníbal Torres. También independientemente de lo que Aníbal pueda haber hecho. O sea, ahorita está mango hicieron castigo, y el mismo, el mismo se fracturó la pierna, se rompió la pierna, ¿no es cierto?, cuando se separó, peleó con un cerro. Entonces, fíjense, ¿eh? el mismo causado su situación. Entonces, ¿no? Eso, ¿qué, ¿qué le queda?, le queda, este, le queda muy poco. Porque en el grupo que tiene, hay gente, esa gente no piensa correctamente. Entonces, si sigue en esa situación, este, él mismo va a precipitar, ¿no es cierto? Él va a precipitar su mapa. yo si no estoy diciendo hoy día 20 de, de, de noviembre, ¿no es cierto? una fecha irónica, ¿no? La, la fecha que este, el señor Fujimori se fue del país y renunció por fax ¿no? de Japón. luego de haber dejado el país en la más desastrosa situación económica, política y moral de corrupción, ¿no? País quebrado económica y políticamente, a pesar de que algunos que no creen que, fue lo que fueron los mejores años. Que... Otro día haré un análisis económico de la década de Fujimori para demostrarle que fue lo peor que pudo pasar al país. Habían otras políticas económicas que se pudieron aplicar. Entonces, fíjese esa es la situación de Castillo en estos momentos. No, la derecha quiere todo el poder, no quiere el 80%, quiere el 100%. Y la derecha ha logrado todos sus objetivos, fíjense. ¿sí? primer objetivo separar, romper a Castillo este, eh, con Perú Libre, y cerró. Objetivo cumplido. Segundo objetivo, demoler al, al gabinete de Hiedo y a sus ministros radicales, entre comillas. Objetivo cumplido. Tercero, ¿no? controlar, ¿no es cierto?, el, el Banco Central de la Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas lograron meter a Belarde y a los caviares, a Franke, el español Franque y todos los caviares. Objetivo cumplido. Quinto objetivo, ¿no? este, eh, eh, Controlar el primerato. Nombraron a una primera caviar con Mirta Vázquez. Objetivo cumplido. Sexto objetivo, aislar a Castillo, tenerlo casi secuestrado. Objetivo cumplido, han, han volado a, a su secretario y a, y a su abogado prácticamente, que debe, debe renunciar en los próximos días. ¿no? Séptimo objetivo, ¿no? Han utilizado la, la, la contraderecha, la gran empresa, han utilizado a la, a la Fiscalía, al Ministerio Público, al Poder Judicial, para arrinconar, ¿no es cierto?, pero Libre, a Cerrón, independientemente de lo que haya hecho Cerrón. Que si es culpable, no sé, de eso lo verán en su oportunidad. ¿no? Han judicializado, a todos ellos los han embarrado, los tienen ahí en, en que judiciales judiciales, objetivo tío Lo que se viene es, es muy simple, señores. Este, la otra derecha, la, la, la gran prensa, le han mandado un ultimátum a Castillo. Pagan los 300 millones de publicidad, o si no, proceden a la guillotina. Ustedes se dirán ¿por qué no lo han eh, ¿por qué no lo han este hace 30 días atrás? Eh, porque es muy simple, ¿no? Ellos están buscando las condiciones subjetivas. ¿Qué cosas son condiciones subjetivas? Eh, en una crisis política, o sea, la crisis política se prepara. No tienen que, que, que lavarle el cerebro, ¿no es cierto? A la población, a la mayoría de la población, para que deje caer a Castillo con más facilidad. Y para eso usan pues sus encuestadoras. ¿no? Castillo empezó con 55, bajó en eh, 45, bajó a 40, 35, ya está llegando a los 30. Cuando llega a los 25 es el momento adecuado. Castillo sin, que, supuestamente, ¿no? Este, hipotéticamente, sin apoyo de la, de la población, rechazado por la población, es encargan de meterle meter el tiro final. Entonces están esperando, ¿no es cierto?, que, que, que, que, que prosiga, digamos, estos días, estas semanas, con más alza de precio de los alimentos que lo que echan la culpa a Castillo, este, que alza el tipo de Dora, que es responsabilidad de Velarde, porque eso ha sido manejado de forma expropesa, y ahí no, no entiendo a Castillo, ¿no es cierto? Lo engañaron, a pesar de que se le dijo, ¿no? él mismo, digamos, a su verdugo, digamos, al, al, al, al que le, meti, le ha metido un tiro y lo, lo ha dejado, digamos, casi moribundo, o sea, Velarde lo premia y lo ratifica como presidente del ser. Yo no entiendo, estoy tratando de hablar con unos colegas míos, de, de, de psicólogos, para que no entiendan, ¿no es cierto?, por qué, digamos, este, e, e, e, ese afán, ¿no es cierto?, de seguir este, siendo objeto de, de, de sufrimiento por parte del que te tiene a ti, digamos, en este, una situación de, de agonía, ¿no? Y, y, y lo que se viene, ¿no se si castillo? No acepta eso. Este, la gran prensa, este, le contiene, y todos los partidos de derecha van a reservar con la movilización y con las marchas, con atentados, grupos paramilitares, van a usar las huelgas, ¿no es cierto en, en todos los centros importantes del país van a destituir a los ministros que ellos quieren o se van a centrar en el país la, un cuadro de anarquía generalizada de desgobierno y como Castillo es un incapaz no puede seguir siendo presidente y, y la, la gente con esa lavada de cerebro va a decir bueno, pues, ¿qué más queda? que los ellos tienen entonces, esa es la situación de lo que se viene en estos, en, en estos meses que vienen ¿Por qué ha precipitado la señora este, Chirinos? Porque eso tiene todo un proceso, más o menos que durará un mes justo antes de que termine esta legislatura, más o menos serán 20-25 días para hacer todo este procedimiento de vacancia. Aquellos saben, saben también que Castillo no lo puede salvar nadie ni el Tribunal Constitucional, porque Castillo va a perder esa, va a perder esa demanda que ha presentado en el Tribunal Constitucional porque no tiene los votos. Eso va a salir tres a dos. Por lo tanto, este, la ley que ellos han aprobado, esa ley de interpretación auténtica, para limitar la cuestión de confianza, digamos, va a seguir vigente. Entonces Castillo está desarmado, está golpeado, políticamente está con un rechazo de la población, está sin un partido que lo, que lo pueda este, sostener, no tiene cuadro político, le han volado a sus asesores legales, a su secretario, o sea, está, está mutilado, está sin piernas, está sin brazos, ya, eh, entonces acá hay un este, hay una persona, ¿no es cierto? Que son troles, son, son agentes, son algunos ¿no? Pero vamos adelante, yo no, no, no quiero lo que quieren es para que yo no, no siga este diciéndoles a ustedes la verdad. Acá lo que interesa es la verdad para que ustedes tomen su decisión. La pregunta es, amigo, ¿Castillo se puede salvar? ¿Conviene que Castillo todavía siga siendo presidente? No, conviene, que, ¿Conviene que lo vaquen? ¿A quién? ¿Conviene al país, a ustedes, al pueblo? No a mí ni, a, ni al grupo de derecha. ¿Qué le combina al Perú? ¿Qué le conviene a ustedes? Fíjense, eh, yo quedé. Yo quedé este. La palabra no es desilusión, hay, hay, hay, hay que este, utilizar los términos adecuados. Todo el esquema de poder de castigo de los cinco años, digamos, se, se autodestruyó, como en el caso de Misión Imposible, ¿no? O sea, pues, o que castigo le dice Misión Imposible, ¿no? Porque. Se, se autodestruye solo. Todo ese tema de, de poder que tenía de los cinco años, porque tiene tiene poder parcial en el Perú, el mismo lo destruyó. De Pregunta. ¿Puede salvarse a estas alturas? ¿Qué le conviene al país? Bueno, yo soy, y se lo digo claramente, ¿no? yo soy partidario de una, de una salida ¿no? política. ¿no? Tiene que cerrarse el Congreso y Castillo tiene que renunciar y tiene que convocarse a elecciones. Generales presidenciales. Por tres razones. Uno, el país no puede seguir viviendo en la inmovernabilidad, en la inestabilidad. Estamos así desde el año que yo recuerdo la historia política de este país, del año 63. Y se los explico. Segundo, el pueblo tiene que desarrollarse, tiene que crecer económicamente, tiene que, hay que asegurar el futuro de 300.000 peruanos que cada joven que salen cada año. Y en esta situación no podemos salir adelante. Estamos empantanados. Nosotros mismos nos estamos matando por culpa de los intereses de, esta, de este grupo de poder económico. Sea, en, esto, en, en esto no hay conciliación, no hay una transacción posible, no hay unidad nacional posible. O son los derechos, son los intereses de la mayoría de peruanos del 90% de peruanos, o son las riquezas, los intereses de ese 1% de peruanos, que hasta ahora siguen manejando el país. Cuatro. El Perú se merece un destino mejor. Se ríen de nosotros en el exterior. ¿no? Porque fíjense, este, este, este, en Estados Unidos, Biden acaba de aprobarse el día de ayer en el Congreso un paquete monstruoso, ¿no es cierto? Ustedes no ni, ni se imaginan, ¿no es cierto? Un billón, doscientos mil millones de dólares. ¿Ya? Más un billón, un billón que se aprobó el año pasado, más 900 mil. O sea, más ahora estamos hablando de cuatro y medio, cinco trillones de, de dólares que se ha aprobado en Estados Unidos. Ustedes me dirán, qué interesa eso? ¿Para qué? Va, o sea, va a haber una inflación mundial en este, en, en, en, a nivel internacional, porque van a imprimir billetes de dólares, ¿para, ¿para qué? Para reconstruir infraestructura, carretera, colegios, internet, en Estados Unidos. Y se van a modernizar los aeropuertos, los, agua, desagüe. Se sí, van a hacer política keynesiana, ¿no? O sea sea, este, política de, de gasto público para presionar la demanda, ¿no es cierto? Y también van a degravar a de, de, de impuestos a los millonarios. Supuestamente para que haya más, este, eso se llama este shock de, por el lado de la oferta, ¿no es cierto? Para que puedan este, dar más empleo a trabajadores. Cinco millones, ¿no? Más los seis millones, de, el, el presupuesto de los Estados Unidos es seis millones, seis trillones de... Seis trillones de de dólares. Mire, hagan una comparación, la, la ridiculez que es este, de la economía peruana. ¿no? El presupuesto americano es 6 trillo, trillones. O sea, 6 mil millones de, millones de millones de dólares. El presupuesto del Perú, el presupuesto de son 50 millones de dólares. O sea, no es, ni el, no es ni el 1%. O sea, el presupuesto del Perú no es ni el 1% del presupuesto de Estados Unidos. A ese presupuesto, le, le, le, ahora, acaban de aprobar un presupuesto adicional para hacer estos gastos en estos años que vienen y otra explicación es que eh, quieren, este, quieren competir con los chinos, porque los chinos, el día de ayer también se ha dado la noticia que los chinos son el, la primera potencia mundial. ¿no? Tienen el mayor patrimonio mundial. ¿Cuánto tienen los chinos? Tienen 540 trillones de, de dólares en patrimonio. ¿Cuánto tienen los americanos? Tienen 420, ya, ya lo superan como patrimonio, fíjese. Los chinos están, están muy preocupados por este asunto. Entonces, este... Eh, no, no, en el Perú no podemos seguir en esta situación. ¿Y por qué le decía, no es cierto? Eh, acá no hay estabilidad. Este, porque cuando hay inestabilidad, cuando hay desgobierno, cuando hay anarquía, se roban el país. Los corruptos hacen de las suyas. Y los, nego, los negociados en la deuda externa y todas estas cosas son más rápidos, más fáciles, porque nadie lo controla. Todo el mundo se hace de la deuda. El país vive en inestabilidad, acuérdense, te digo 63, eligió Belagunde, prometió reforma agraria, toda la reforma del mundo, y en el Congreso, igual que ahora, ¿no? Lo a la coalición APRA-1. Salida, ¿no? el golpe de Velasco Alvarado el año 90 el, el, el año 80 igual, ¿no es cierto? cuando regresó el la 1 el año 90, cuando este el 85, cuando Alan tomó el poder, igual mismo problema problema de los internos sendero, el año 90 cuando llegó Fujimori, no la oposición de derecha que era el PPC hace un el freno, igual consecuencia, golpe 5 de abril más el cambio del modelo económico ¿no? porque eso es lo más importante el Toledo igual el año 2001, llegó Toledo de gobierno de anarquía ¿no? Toledo, Toledo cayó hasta el, hasta el 8% de aprobación porque el APRA pasó a la posición y pasó a, a golpear a Toledo el, el, con humano lo mismo con humana, similar situación o sea, estamos viviendo en una situación y esto pues se agravó con, con, con Vizcarra, con con que los últimos cinco años lo hacemos bien en una situación continua ¿no es cierto? De, de conflictos políticos internos que no tienen salida hasta ahora, y en ese desgobierno, en, en esa anarquía, se roba pues, el país, ¿no? están los grandes negociados, Odebrecht, ¿No? con el encubrimiento de la gran prensa, no la, la, el, el grupo del comercio, los, los canales de televisión, todos los diarios, no se dan cuenta, ¿no es cierto?, de cómo Odebrecht robaba, el Perú ha robado más o menos 50 millones de soles, por eso no tenemos hospitales, ¿no es cierto?, y fíjense, cosas de la, de la historia, ¿no es cierto?, eh, el escándalo de Odebrecht jamás se hubiese descubierto, o sea, hasta, hasta, hasta estos momentos seguiría como Odebrecht seguiría robando. Veinte mil millones más seguramente en este, en este tiempo. Si es que los servicios de la, de la CIA y del FBI no hubiesen descubierto ¿no es cierto? Lo, lo, la, la extorsión, la corrupción que Odebrecht había introducido al mundo empresarial norteamericano en 2016. Cuando Odebrecht se descubrió en Estados Unidos para poder salvarse, le obligan a pagar una indemnización más o menos de 5 mil millones de dólares. Por eso que no lo, no lo procesan a, a barata y compañía en Estados Unidos. No multan. Pero ahí para para, para, que, para para ser favorecidos por los juicios por americanos, este, cuando le preguntan a a, a otros y a todos sus gerentes, si ellos aparte de, de las coimas, lo, lo, lo, la corrupción que habían operado en Estados Unidos en otras partes también lo habían hecho así entonces Barata tenía que decir la verdad porque si no decía la verdad se quedaba preso en Estados Unidos y ahí aparece lo de Perú aparece lo de Colombia lo aparece lo de Brasil aparece lo de Argentina lo de Chile lo de Panamá en esa confesión y esa confesión de Barata se se difunde y ahí recién es que nos enteramos de este gran robo ¿no? que se había ocultado por la gran prensa por el comercio ¿no? Todos los grupos satélites, ¿no? De lo que se había robado este Odebrecht desde el año de 1980 que llegó al Perú. Entonces, la pregunta es, ¿queremos seguir en la misma situación? En ese gobierno de la anarquía queremos estabilidad. Una estabilidad relativa, porque siempre va a haber conflictos, pero hay que bajar los conflictos. Entonces, la única salida de este congreso no le conviene al Perú. Es un congreso que hasta ahora no ha, no ha dado una, una, una, alguna ley de importancia. Y, y se ha pasado estos 110 días en medio, en medio de denuncias, peleas, conflictos chismes, escandaletes. No les sirve al Perú, señores, así que hay, que hay que cerrar este Congreso y llamar a nuevas elecciones. Pero como, como el presidente Castillo, o el señor Castillo ha demostrado en estos 100 días que no tiene pericia, no, no puede gobernar este país, y porque hay un problema, un cuestionamiento político, ¿no es cierto?, de la ultraderecha, ese problema también hay que resolverlo. Si aquí no lo va a resolver, no lo va a resolver el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones. Para que no se dieron estas peleas, hay que definir estos asuntos, están en un empate, ¿no es cierto? Hay que definirlo. ¿Y cómo se define? El único que puede definir es el pueblo, a través del voto. Entonces hay que adelantar las elecciones, pues. Pero no se castillo. ¿Sí? El Congreso se adelanta las elecciones. Se autodesuelos, los no lo cierran, pues, haciendo uso, qué cosa de la prerrogativa que este, tiene Castillo. Porque ese sería el último camino ¿no? que le quedaría a Castillo. si pues, sería legítima defensa, prácticamente, ¿no? ¿Y cuándo serían las elecciones? Las elecciones serían en octubre del próximo año, juntamente con las elecciones regionales, con las elecciones municipales, y en esa misma, en, tenemos que resolver todos nuestros problemas, en esa misma fecha, en un solo gasto, en esa misma fecha, hacer un referéndum. Para ya terminar con este problema de la constituyente, ¿no es cierto?, de, de nueva constitución, que el pueblo decida. Un referéndum. Que el pueblo diga, si el pueblo dice sí, adelante. Y si dice no, se cancela, se archiva el asunto. Y el país vuelve bueno, a la cama. Pero la condición previa, sin ecuano, porque una constitución, por lo menos cinco años, el Perú no, el Perú tiene que tener legalidad, tiene que tener legitimidad, tiene que tener un, un, un cuadro institucional que sostenga las decisiones políticas, tiene que restaurarse la constitución del año 79, que es la única que tiene legitimidad. ¿Hasta cuándo? Esa es la primera etapa, ¿no? hasta, hasta que se, si hay asamblea constituyente, hasta que se dé la nueva constitución. O sea, recuperamos legitimidad, Recuramos, recuramos legalidad, recuperamos estabilidad política, recuperamos este lo que, lo, lo, lo, lo que se llama este, estabilidad para que sean inversiones necesarias porque nadie tiene invertir en un país que está movido. Sancionamos este, la, lo, el golpe de Estado, sancionamos la, la ilegalidad del delito, anulamos todos los robos que se han hecho en el Perú, todos los contratos de ley, y el Perú puede entrar, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que el pueblo decida. Acá no va a decidir ni los grupos de poder, ni el comercio. El pueblo consciente, luego de saber lo que ha pasado en estos 30 años, tiene que decidir. ¿No? Y esa sería la la, la, la, la salida. Ahora, nadie tiene que lamentarse que, que, que, que Castillo deje el poder. ¿no es en una democracia nadie es indispensable, señor. En Europa, en Alemania, en Italia, en España, se caen los primeros ministros, es como si nada, solamente en la monarquía, ¿no? En Inglaterra, ¿no? En Reino Unido, no tiene una reina que tiene más de 40 años. Pero en las democracias auténticas, cuando hay estos problemas, estos conflictos, se tiene que llamar al pueblo, no hay otra posibilidad de dar una salida. Ahora, ¿qué, qué, qué va a pasar? Evidentemente, estos 130 este, comechados que hay en el Congreso, no van a querer soltar la mamadera, no y van a querer que esto dure 5 años, ¿no? Y de repente, entre ellos, arreglan. Castillo tiene que dar una salida a esta situación. ¿Ya? Y la salida es, es sobre el Congreso. Pero de manera constitucional. No mediante un golpe de Estado. ¿Ya hay formas de hacerlo? Claro que sí. ¿Hay causales para hacerlo? Claro que sí. Entonces, esa es la situación, señores del país. Eh, Castillo lo tiene que hacer. Yo le doy, yo le doy un consejo, ¿ya? aunque no me gusta dar consejos. Eh, en el mundo del derecho se conoce la legítima defensa, ¿eh? O sea, uno puede sacrificar un, un bien jurídico por otro bien jurídico de acuerdo a las circunstancias en que se encuentre, digamos, en lo que llaman agente. Ya hay tres requisitos, ¿no es cierto? Hay tres requisitos fundamentales para que la legítima defensa se, se presente. ¿no? Uno, ¿no es cierto? Este, lo, que, lo que llaman... Y llamamos a los juristas de la agresión ilegítima. Tiene que haber agresión ilegítima. Ahí tiene que haber un agresor. ¿Quién es el agresor? La agresión es el Congreso. ¿Quién es la víctima? La víctima es Castillo, pues. No, ya le han censurado a un ministro, lo han golpeado, lo han denunciado. Segunda, segundo requisito de la legítima defensa, de falta de provocación. ¿Quién ha provocado todo este desgobierno, todo este caos, toda esta anarquía, todo este desgobierno? Esto ha sido... No es casual. No es espontáneo. Esto es una conspiración, ¿ya? Dirigida dolosamente. ¿Por quiénes? Por el del Perú, por el grupo poder, por la derecha, la ultraderecha, por el poder mediático, por el comercio. Es toda una conspiración para para a Castillo. Que se ha visto facilitada, ¿no es por la incapacidad de Castillo, por su falta de experiencia, por su falta de manejo político. ¿Ya? Y necesidad, dice, está el requisito, necesidad racional del medio que se, emplea para, que se emplea para repeler la agresión. O sea, son, son las tres este, causas. ¿no? Ahora, este, eh, el, el medio que va a emplear este castillo para cerrar el Congreso es racional. Sí, pues, ¿por qué? Porque la Constitución le, le, le permite, ¿no es cierto? ¿Le permite qué cosa? Le permite recurrir a, este, a, a, este, a esta decisión política. no Si el Congreso me está a mí, no me deja gobernar. Si el Congreso impide que haga un gobierno exitoso, si no puedo gobernar para, para los peruanos, bueno, ¿qué cosa me queda? ¿no? Entonces, este, nadie se puede llamar a, a escándalo. ¿no? Ahora, el problema es este, cómo lo vas a hacer. ¿no? Disculpen, señores. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, esto, es una, esto es arquitectura jurídica, ¿no? Y acá nadie tiene que llamarse a escándalo porque... Esto, digamos, forma una parte de, de lo que se llama... La teoría constitucional, ¿no? cuando se presentan conflictos, ¿no es cierto?, de poderes, cuando hay un impasse que no se puede solucionar para gobernar una comunidad, una sociedad, la, la sociedad no se puede desangrar, tiene que dar una salida. Ahora, si Castillo persiste en esto, si quiere llegar, digamos, a, a, una, a una capitulación, a una transacción bueno, ¿no de de su derecho, entregarse, ¿no cierto?, de pies y manos ya todo el gobierno, a, a eso es otra posibilidad. Y eso, pues, sería acabar su, su muerte, ¿no es cierto?, su, su, su muerte política y hasta civil ¿no? Yo le pregunto con qué cara podría ir a, a rezar a Chota a su pueblo, ¿no?, a Puña, ¿no? Sería un hombre, pues, este, lapidado, ¿no es cierto?, este, política, moral, familiar, ¿no? mente, ¿no? Porque nadie, ¿no es cierto?, en su sano juicio le, le, le, le, le perdonaría, ¿no?, le perdonaría, este, haber tenido el poder y no haber hecho nada por su pueblo, por su país, por su patria, confiéndolo la haber o sea, Acá Castillo tiene que ser miren, un poco pragmático. No te puedo dar los detalles de esta que, que tiene salida política, tiene salida política todavía. Para que el país, el Perú, este, pueda eh, ingresar el otro año a una situación de esperanza. Pero hazlo bien. No, no te lo puedo decir este por, este por este por este medio, así como una vez te dije. De repente, no tomas en cuenta lo que digo, yo no soy asesorado yo no quiero ningún puesto, no quiero nada, te, te, te diriges, ¿sabes? Personalmente, estoy cumpliendo con mi deber de peruano, de ciudadano, porque me interesa mi patria. Yo no me voy a ir de mi patria, yo no tengo una boya acá y otra boya en Panamá, en Miami, en Nueva York, en, en, en Madrid, en Alemania. Yo decidí quedarme acá, me preocupa, no me da mucha pena la situación de mi país y sobre todo, como les digo, los muchachos, los jóvenes, las nuevas generaciones que no tienen país. En estas dificultades no tienen país. ¿Ya? Y acá hagamos abstracción, señores, de, de, de los problemas que pueden haber pasado en estos 110 días. Es la única salida, Castillo. Cierra el Congreso constitucionalmente antes que te maten. Una vez muerto solamente verás pasar tu, tu cajón, camino a puño, y será la, la vergüenza más grande para tu familia. No creas, no creas en la palabra de estos... Este, de todos lobos, ni de los caviares, pero con los caviares te van a vender como cuba como, como, como lo vendió a Cristo. No, eso no, no, tiene del honor, no tiene sentido de honor tiene sentido de la palabra. No creas en la, en, la, en la palabra de los medios de comunicación, en lo de la confianza, no creas en, en, la, en la palabra de, lo, de, los, de los partidos de tu paisano Acuña, en Porqui, no tienen palabra en... Te en enterrar. O sea, tienes que apresurarte, a llevar, así como te quieren matar en estos 20 días, si no, no lo logran ahora lo van a posponer para abril ¿qué anuncio? abril en mayo o junio ocurrirá tu deceso, acuérdate que no, no te digo que no tienen la palabra porque Vizcarra pagó los 300 millones y a pesar de eso, ¿no, lo traicionaron aunque estuvo estuvo bien destituido ¿no? pero te digo que ellos no tienen amigos ellos no tienen amores, ellos solamente tienen intereses, intereses al dinero y no les creas no creas en los caviares no creas en, este, en Verónica, no creas en Mirta Vázquez. Están jugando su partido, aparte. No creas en Arana. El Frente Amplio junto por el Perú no. Pero ellos tienen otros intereses. Perú Libre, tengo ciertas maceras, ¿no? A pesar de los errores que ha cometido, de los errores de Cerrón Pero ellos, pues, eh, se jugaron por ti, ¿no? Tienen su, su proyecto político legítimo, ¿no? Tú ya lo conoces. Ah, la gente de Movades que también te van a traicionar, te están utilizando lo de Sendero en un momento te van a meter una patada y te grancha. Entonces te estamos diciendo cómo son las cosas, para que después este, no te lo toda tu vida. ¿no? Porque si hay algo que, que uno no puede no puede este, si, hay algo, si hay algo que uno puede debe dejar a sus hijos, digamos, es un apellido limpio. O sea, no seas un indigno, no seas un un corrupto, no seas una persona que, que, que, que tiene todavía la posibilidad de, de hacer algo por este país. Cierra el Congreso, convoquen elecciones en octubre, llaman a un referéndum para que el pueblo decida si hay nueva constitución o no, restauran la constitución del 79 tienes estabilidad. Nadie te va a decir, nadie te va a criticar, nadie te va a continuar. al contrario, estás recuperando la legitimidad y legalidad constitucional que fue dinamitada por el golpe de 5 de abril. No queda otro camino. Yo en las próximas intervenciones voy a hablar de la pobreza, serán tres, cuatro entregas, para que vean ustedes por qué, ah, y sobre todo, no este, explicarles lo que es pues, el, el, el neoliberalismo, el liberalismo, el libertarismo. Hay una serie, acá tengo una serie de publicaciones, ¿no es cierto? Este, de, algunos muchachos que están siendo este, confundidos, están siendo, este, que quieren lavar la cabeza, ¿no? Los libertarios sobre todo, ¿no? los liberales, es una doctrina caduca, una, una doctrina, eso, más que doctrina, son ideas caducas, ¿no es cierto? Ya hace más de. Son 1700, eh, más o menos 300 años. Inclusive un poco más atrás, este, a de fines de renacimiento, 1500. Son ideas retrógradas. Pero acá le han dado un nuevo envase, digamos, si lo, si lo quieren meter a ustedes. ¿no? O sea, no es este, solamente Adam Smith, no, a muchos dicen este, Adam Smith la riqueza de la nación, ¿no? Que es, este, que es este libro de acá, no, que es la Biblia, ¿no es cierto? Pero no, este es, esto, esto no es todo, ¿no esto es se, se lo explicaré en un día, ¿no es cierto? qué cosa esta es la, una de las fuentes del liberalismo, ¿no es cierto? Clásico. Pero ustedes no pueden entender esto como en el caso de Maquiavelo. Para que ustedes entiendan a Maquiavelo el príncipe, señores, tienen que leerse este, este, la, la década de Tito Livio, de lo, de la decadencia de Roma, tienen que estudiar toda la historia este, de Roma, tienen que estudiar toda la historia de Italia, Historia de, de, de la situación política de, de Europa en eh, eh, 1500. Porque si no, no lo van a entender. Y acá no, ustedes acá no pueden aplicar, por ejemplo, Maquiavelo, el príncipe. Si aplicas esos castigos te vas a ir a, más rápido, digamos, al fondo del mar. Maquiavelo es para otras cosas que no les puedo explicar ahora. Pero acá estoy hablando, ¿no? Para entender a... Smith tienen que leer previamente el, el, tiene otro, el libro, la, la teoría de los sentimientos morales, lo tenía por acá, pero... Y hay otro libro más, ¿no es cierto?, para entender a, a Smith. Pero han aparecido, ¿no es cierto?, tienen ahora a Hayek, que o sea, los nuevos decía Hayek, ¿no es cierto?, este, Menger, Miss Friedman. Acá tengo el libro de Friedman. Este es el libro, el libro de Friedman, ¿no es cierto?, de, este libro ¿no está parecido, que es otra la otra Biblia, ¿no es cierto?, de, de, de, de los antarios. No, el libro de... Tengo el socialismo, el libro de... de de, de Hayek eh, y el libro de, de bon Mises, ¿no es cierto? Que es, es, son ideas, pues, totalmente caducas, ¿no? Que y les han dado una, una envoltura ahora y la presentan como si fuera una novedad, inclusive ¿no? uno de los este, cavernícolas que, que lo difunde, digamos, en Argentina, este, la presenta como si fuera pues, una novedad, novedad, como la situación cuando vienen los, desde 1776 hasta la fecha, esas ideas se han aplicado, que han llevado al mundo a guerras mundiales, a un desastre permanente. O sea, no hay salida por ese lado. Al igual que en el caso de, del comunismo, ¿no es cierto? Que ha fracasado. La, la caída de la Unión Soviética, la, la disolución de la Unión Soviética, demuestra que toda la teoría comunista, digamos, es este, inaplicable en el, en el mundo. Hay otra, la tercera alternativa, ¿no? Que en otra oportunidad les, les, les explicaré, ¿no? Donde uno puede, digamos, este, llegar a sociedades de pleno empleo, con bienestar, para todos, con libertades, con justicia, con igualdad. Pero eso es en materia de otra, de otra intervención. Entonces, amigos, ahora sí voy a pasar a contestar algunas preguntas. Ahora sí pueden ustedes formular preguntas para poder este, ampliar esto. Pero el Perú tiene salida tiene salida pese a las cosas que están ocurriendo, amigos. ahora más que nunca soy convencido de que se puede. Pero no hay que dejar que regrese el poder a manos de estos este, grupos de poder de la prensa mediática que durante los últimos 40 años, o se te, te hablo el ciclo de 1980, cuando recuperan el poder, hasta la fecha 41 años, que han manejado el Perú, el Perú, pura, puro neoliberalismo. No me digan que comunismo, el socialismo con ganas, con mala mentira, que ya no ha habido jamás en el Perú socialismo. Hoy inclusive hay, hay unos... Este, estornillados ¿no? en la televisión opinan ¿no? que, que, que el comunismo se está implantando en el Perú, el socialismo, yo les dije hace mucho tiempo, es mentira, es imposible, ¿no es cierto?, cambiar ese modelo neoliberal de acuerdo a las formas como se ha querido operar, ¿no es cierto?, este, en el Perú, ¿no?, aparte de Castillo, ¿no?, y la prueba tajante, determinante, es que el garante del neoliberalismo en el Perú de los últimos 30 años, el señor Julio Velarde, está como presidente, sigue siendo el amo, dueño y señor de la economía del Perú, y se está matando de risa de Castillo, ¿no es cierto?, juntamente con Frank. ¿Por qué? Porque va a, a vivir y a comer bien sus 60 millones de soles mensuales hasta el año 2026. Mientras que los peruanos están que se matan acá todos los días, ¿no? Entonces, ellos tienen seguro controlar la economía así que no va a pasar nada en el país. Solamente hay que resolver la crisis política para ver qué se puede hacer más adelante con el con arte Eso sí, el Perú nunca va a desarrollar, no va a haber crecimiento económico con justicia, si es que sigue velar en, en el Fondo Monetario. Perdón, en el Banco Central de Reserva, bajo lo, el monitoreo del Fondo Monetario del Banco Mundial. Requisitos sine qua non, lo que le dije a Castillo es que se cambie, ¿no es cierto?, a ese directorio. ¿No? Porque es muy simple, en 30 años el Perú, se, el Perú no ha logrado este, salir de la, del estancamiento, ¿no? de la situación de, de desastre económico. Está con el mismo piloto y pasa a persistir 5 años más, yo no entendí esa figura. ¿eh? Y eso tiene la culpa Serrón, porque Serrón fue el que presionó e impuso, digamos, a... A ver, ah, me entiendo, ¿no? Como un comunista, ¿no es cierto?, este, apoyando a un neoliberal. no Hasta la fecha Serrón debe ser claro, sincero, ¿no es cierto?, debe decir la verdad. Me equivoqué, pues me equivoqué y ya se equivocó. pues Entonces eso en política es mucho más este, rescatable, ¿no es cierto? Le, le daría mayores este, beneficios al propio serrón. Cualquiera se puede equivocar. Yo, yo me puedo equivocar, señor, que yo no soy un dios. Pero trato, digamos, de decir las cosas como son. A ver, ahora sí. Antauro es un caso, un pronóstico reservado, ¿eh? Porque no podemos estar, digamos, de, de, de aventura en aventura. Ya, ya, ya, ya, este, ya, este, ya Perú, digamos, tuvo una experiencia con Humano, O sea, con el otro humano. Que Huillantumal indujo, digamos, a su hermano, a Antauro, para dar el andabuelazo y vacarlo a, a, a Toledo. hicieron esa payasada de, de locumbazo, ¿no? de, de, de, supuestamente de irse de picnic, en Moquegua, el, el año 2000, cuando ya Fujimori estaba, digamos, agonizando, digamos, y, y, y ese mismo día, digamos, Montesinos, se estaba fugando del país en el vallero carisma. ¿No es cierto? Es una maniobra psicosocial conocida en los medios de inteligencia. Ya, así es que, es por un discurso, ¿no? La, la, a, a no le puedo explicar a Castillo la salida precisa, porque acá me están este, grabando a la gente de inteligencia, la, la, la ultraderecha, los grupos mediáticos, están leyendo todo lo que digo, lo van a procesar ahora con su gente, con psicólogos, con toda la gente que manejan Es decir, que esas cosas no se las puede decir por acá. Salidas hay, salidas así, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. A ver. ¿Qué más? Vamos a hablar de política. La, la parte de las reservas internacionales a los dólares, eso lo volaré la próxima semana. Define con quién estás, con Estados Unidos o con Rusia. ¿Cómo puede estar con Estados Unidos? ¿Cómo puede estar con, con, con Rusia si son este, eh, superpotencias que han llevado al, al mundo a la quiebra y, y a, a la pelea, a la guerra por sus intereses este, geopolíticos? ¿Por qué estamos pasando en el, De economía hablaré la próxima semana? Vamos a hablar de pura política. Le, lean mi libro de teoría filosófica, porque creo que por acá lo tengo. Si quieren aprender este, la política, ¿dónde está el libro? Acá está. Lean este libro. Y no es por este. No es por hacer un cherry ni por vender el libro a ustedes, no señores. Acá está resumida toda la historia o toda la teoría política, filosófica de Occidente, todos los mil años. ¿Ya? Y me costó cinco años en hacer este libro. He leído más de mil libros para hacer este libro. Y así yo lo leí, lo hice, lo, lo resumí, lo sintetice ahí para que ustedes van a leer nuevamente los libros. Libros y artículos. ¿no? Entonces lo tienen ahí, ¿no? si quieren aprender. ¿Entienden ese libro que está escrito en un idioma bastante simple? Entonces este, pueden entender las cosas con mayor claridad. Yo no soy vendedor de libros, ante todo le digo, eso lo maneja una empresa que derecho tiene que los derechos. Ya, yo, bien. Todo se va a arreglar, señores, medio de comunicación, la prensa que había en el decía, si restauramos la constitución de 1979, es el camino más directo, en un solo día ser nosotros no nos cuesta nada ¿ya? y no es que sea como les he dicho varias veces, no es que sea la mejor constitución es una constitución aceptable, no que puede ser mejorada pero que nos saca, nos saca, ¿no es cierto? del, del, del atolladero nos da estabilidad anula, sí, anula en, en un, solo, un solo acto el modelo económico neoliberal y eh, recuperamos los derechos sociales eh, económicos que han sido este, anulados por la constitución neoliberal de Fujimori Anulamos en un solo día los contratos de ley, anulamos todo lo que se instauró con, con la Constitución del 93. Hay un, unos imbéciles que dicen, ¿por qué? porque pido la restauración de eso, digamos, soy apriste. No, señores, independientemente de, de lo que uno haber dicho ahí en la Torre, esa Constitución fue fruto de un consenso político, eso lo he explicado varias veces a ustedes. Estaban los apristas, estaban los IPPC, o sea, la derecha, la contra estuvo la izquierda, 35% de, de los constituyentes. Javier de Canseco, cubo Blanco. O sea, fue una constitución de transacción ¿no? que permitió al país salir del de, de entrenamiento en que nos encontramos con los militares. Y fue producto, como les he dicho, de las luchas políticas, sociales y laborales. Hubieron muertos, hubo marchas, protestas, desde el año 75 hasta el año este, 80, en que se restauró. ¿Quién lo restauró? ¿Quién lo firmó? Fernando a de Eterno. Esa es la salida más rápida, porque una nueva constitución este, nos demora 4 o 5 años. A la Fiscalía, ¿por qué no apura el procesamiento? ¿Por qué? Porque están amarrados, pues, si no se dan cuenta ustedes. Esos son muy selectivos, ¿no es cierto? Por, ellos hace tiempo han debido, digamos, este, llamar a juicio oral a Keiko Fujimori, ¿no? Y condenarla para, para parar este, este problema, ¿no es cierto? Han debido procesar a, a, a Porqui, ¿no es cierto? Han debido este, intervenir este, sus empresas por eh, evasión tributaria. Han debido que, este, liquidar las concesiones que tiene el tren de Machu Picchu. ¿Por qué no se hace? esa concesión, pero no se dan cuenta ustedes que, que ese bloque ese es el bloque Fujimorista. o sea, este, eh, el Rey de Soto fue el que dio un golpe de estado con Fujimori, el, el año este, 92, el que le este, enseñó el, el, el equipo económico en el año 90, el que hizo el lobby con el fondo monetario, ¿no es cierto?, para reconvertir la deuda externa de en el año 90, El, el señor este, que costa de Renovación Popular es el partido que, que era, la, era la, este, la, la, la, la, la ocupación de Castañeda Alonso, otro fujimorista solapado, ¿no? que destruyó el municipio de Lima y entregó los peajes a, a otros Y que el cerebro financiero era el señor Aliaga, el que hizo todo eso, lo que se llama ingeniería financiera. Y Fuerza Popular, que es el mismo este, cambio 90... Ese bloque de 47 votos es un bloque sólido, no es son lo mismo. Solo ¿no? que se dividieron, ¿no es cierto?, este, en tres partidos para poder este, ganar curules, porque si iban como un solo bloque tendrían menos curules, ¿no? Ya. Entonces, pregunta de política, este, el Perú, el Fu no, el Perú el Fujimori, eso, eso, mire, el Fujimori no Fujimorista, el Fujimorismo va a desaparecer, este, apenas este, muera Fujimori, es como el odreísmo, le este, es como el melagundismo, es como el Sánchez no fue, fue un humor, no sé, el año 90 lo que se corrompió totalmente. O sea, el futbolismo no existe como una ideología, como una teoría política. <ríe> es este, el, el manejo político de un dictador, ¿no es cierto?, que llevó al Perú a la catástrofe. Nadie no amenaza a los fiscales, eso es una mentira, señores. Este. Después hablaremos de, de, de ese convenio de impunidad que le han dado a Odebrecht, a Marcelo Odebrecht y Barata, ¿no? Y ahí en Vela, Rafael Vela y Pérez tienen que responderle a, a ustedes, al Perú cuando se descubra, digamos, es un convenio de impunidad. No se, les, no se les ha investigado, no se les ha denunciado, se les ha devuelto todo su patrimonio, se les ha da dado una protección absoluta. O sea, en el Perú todos son corruptos, menos este Barata y, y Marcel Odebrecht. Y encima le estamos pagando. No se les ha incautado un solo centavo, señores. A lo que yo llevo más de 50 millones de soles, ¿ya? y hemos pagado, ¿no es cierto?, este, 7 mil millones de soles de esa central hidrolítica de Chaca que debió ser parte de la reparación civil por culpa de ellos. ¿Qué más? A ver, eh, integrar el BRIC es otra cosa. El PRI es de Brasil, Rusia, India y Sudáfrica. Este, China es otra cosa, eso es mayores. Nosotros tenemos un Producto Bruto Interno de 120 mil millones de dólares. ¿Sabe cuánto tiene China ahorita? China tiene su Producto Bruto Interno, está llegando a 26 trillones de dólares. Estados Unidos tiene 24 trillones. El Perú tiene 0.25 trillones. O su sea, ni siquiera llega a un trillón. Son cosas mayores, pero ¿podemos llegar a eso? Claro que sí, con un nuevo gobierno. Si renuncia, ¿quién asumirá el cargo a la presidencia? Eh, no, eh, este, el señor este, Castilla renuncia el, el, un día antes de la elección, o sea, si la elección es el 8 de octubre, el 7 de octubre, pues, él va a seguir siendo presidente hasta que se produzca la elección. O sea, él tiene que bajar el llano antes de la elección, como lo hizo Sánchez Cerro del año el año, del año 33, ¿no? Yo he estado en el año 30, pero cuando se, como colegio, se bajó al llano. Miren, eso, eso de que sacara la masa a la calle, quieren, quieren, quieren, ese grupo de, de imbéciles que quiere ir a, a, la, a la lucha armada, a quemar el parlamento, a, son unos imbéciles, ¿no? Porque quieren que, quieren que mueran peruanos. Estoy entonces, de acuerdo en eso. Hay que hacerlo de manera inteligente, racional. Porque hay, hay, hay senderistas ahí ¿eh? Sacan a la masa a los muchachos de la estudiantes de San Marcos, de la de la, Vía Real, de la del Callao, a la Carretuta, los mandan ahí al, al de Peñadel. Y esos cobardes luego se esconden. ¿ya? Mueren cinco o seis y luego agarran los cadáveres en los paseos. Es, es, es harto conocido eso en, en los lo correos políticos, señores. Nosotros no queremos violencia, no queremos este, golpe de Estado. Queremos usar la inteligencia para poder... El modelo económico retornaría al Perú es una economía plural. Conviven este, la, la, la economía este, de mercado con la economía pública, o sea, el, el Estado va a poder hacer actividad empresarial y la economía comunitaria, o sea, la economía cooperativa, la economía comunal es lo, en, en, en, la, en la sierra. O sea, los tres sectores de economía conviven eso se llama pluralismo económico. Ahora no, ahora lo que hay es un totalitarismo de mercado. Ahora el Estado está rinconado, no puede hacer nada. Las cooperativas están agonizando. Entonces, en el en pluralismo, este. Todos compiten. Los nuevos directores de Capitolio y le, eh, este, este, por el Congreso y por... El, eh, miren señores, las cosas claras. Ese directorio ha sido puesto por, por Velarde. El primer objetivo era que eh, convencer, persuadir, engañar a Castillo para que Castillo ratifique a Velarde. Se consiguió eso. Entonces Velarde una, una, Velarde una vez este, de, designado, él movió los asilos para que lo para que designen a los, a los otros este tres del poder ejecutivo, a los otros tres de, de, de, del, del poder este, legislativo. Yo conozco casi todos. Este cuatro son de la Universidad de Pacífico. O sea, él, él Anímar han, han sido alumnos de, de Velarde. Así como la mujer esta, la chica esta, María Antonio que llegó al Perú y llegó a la que es una, entiendan, es una argolla, es una, es una seta de caviares que durante 30 años controla. Dos, dos son de la Católica. Y han puesto a una, a una de San Marcos, a una. ¿Por qué? Porque ha sido la, ha sido la, este, la empleada de, en el BCR de, de, de Velarde, ha sido su gerente de operaciones. O sea, ha sido su. Velarde ha sido su jefe. Si no la ha sacado de la gerencia, ahora la ha como directora. O sea, ¿quién manda ahí velar de después? Con su argolla, con sus, con sus alumnos, o se hace lo que le haga. Yo era especulativa. Y ahora ya se están este, los economistas, los que de, de la UNI, este, este, ya han confirmado lo que les he dicho. O sea, no es un análisis solamente mío. ¿no? Han coincidido, ¿no es cierto?, en que, en que esto ha sido teledirigido, ha sido in, intencionado. ¿Para qué? Para ser negociado con la diferencia de tipo de cambio. 6.000 millones de soles de ganancias. Sin hacer ninguna actividad productiva, solamente por mo mover de un lado a otro el dinero. Ah, en la Constitución 79, Ixofacto se recuperan los recursos naturales. Porque al anularse los contratos de ley, todo vuelve a, al estatus quo anterior, ¿no? Y hay que renegociar, se renegocia, pero en otras condiciones, pues, ¿no? El gas de Camisea y todo. ¿Por qué tiene miedo Castillo de cerrar cosas? Porque está secuestrado por un grupo de asesores y le falta lo que lo, lo, le, le falta lo que tenemos lo, lo, no sobre la verdad, le falta huevos, le falta runtos, pues. No, no tiene personalidad, no tiene carácter, no tiene temperamento. Porque el político tiene que tener personalidad para liderar a una, a una comunidad humana. Porque el señor de, la política la destruye. Y por eso yo veo, ¿no? Con cierto, pesimismo sí mismo que, que, que puede hacer estas cosas, porque su personalidad no le, no le llega para más. Ya en otro momento les hablaré de que la cuál es la salida de América Latina, ¿no? el proceso de integración y por qué América Latina se, se transformó, en, en lugar de ser una, una, una, una, un, solo, una, una sola, un solo país continente, así como Estados Unidos, que es un solo país continente, los, los ingleses y los, los norteamericanos a nosotros nos dividieron, nos fraccionaron. ¿Para qué? Para dominarnos. Les explicaré eso. Y nos saquearon las riquezas y nos quitaron territorio. Por ejemplo, a México le quitaron la mitad de su territorio. Por eso es que Estados Unidos es grande. California, Texas, Arizona, Nuevo México, toda la, San Diego, toda la zona de... Del, del, del oeste, del medio oeste para, hacia el Pacífico era de México. ¿Qué cosa de Estados Unidos? Estados Unidos era más que 13 colores, es una franja de costa, ¿no es cierto?, que, que estaba para el lado del Atlántico, es como Chile, en una franja costeña. Eso le explicaré en otra... ¿Qué pasa si sin país no, no paga la nos quedamos como Venezuela? Pues, Pero hay que renegociarse, puede renegociarse, puede renegociarse? renegociarse, porque muchas de las muchos intereses son intereses este, eh, eh, leoninos, ilícitos, delictuosos. Que, yo no soy partido de ni de la economía capitalista, de mercado salvaje, de economía de mercado, ni de la economía estatista, colectivista, ¿no? que, que es cierto que los comunistas han instaurado en la Unión Soviética, en Cuba. Esos son modelos decadentes, modelos que han fracasado. Hay modelos racionales, óptimos, de, de innovación, que te generan riqueza, que te generan bienestar, no y te permiten que el, que el país salga adelante es posible decir, ahora, ahora es mucho más factible, porque estamos en un mundo multipolar, ahora podemos negociar con, muchos, con muchas superpotencias, tenemos el BRIC, tenemos la Unión Europea, tenemos este, el, este, el Grupo del Reino Unido, tenemos a los, a la, a los americanos, o sea, hay muchas más posibilidades en, en este momento para poder salir, digamos, este, al desarrollo. Pero eso, ¿qué, qué, ¿qué es lo que falta? Falta, pues, este, el liderazgo, ¿no? Falta el equipo, fa, falta gente preparada, gente capacitada, faltan profesionales, que no son llamados. Acá no se trata como algunos imbéciles dicen ¿no? que, bueno, he recorrido la experiencia de la vida, ¿no? que la Universidad de la, la, la, la vida, la... eso no es suficiente, señores, que, que incitan a, este, a hacer este una vida personal en Italia, y donde conoció el régimen socialismo, el marxismo, porque antes de su viaje a Italia no era un marxista, señores. Lean sus crónicas este, como Juan Crónico, y vino, vino este, con, convencido ya, la obra en la cabeza, pues... En, en Italia, y se adquirió un socialismo eh, heterodoxo, no el socialismo este, moscodita que había, no No era leninista. Algunos, algunos, alguna gente habla, pero que no es leninista, es un socialismo bien, bien particular, señores. Cree que andamos a fusilar a fusilar? no va a hacer nada, señores, señora. es de pura boquilla, ¿no es cierto? Perro que ladra no muere, que dice que va a fusilar a los, este, pero por mentira. Rusia es, eh, eh, en Rusia es un país que, que, que, que saqueó la mafia, que está controlado por la mafia, ¿no? Este, o Así sea que no es un modelo para nosotros Rusia. Este, acá dice Malik Silva, ¿no? puedo quiero aclararle acá, dice. ¿Qué, qué, qué pasó con, con Aníbal Torres? Aníbal Torres, pues, este... Tendrá que responder el, por sus actos, ¿no? Yo no puedo, este... Decir cosas, digamos, que... Sobre las cuales no tengo datos en estos momentos. Cuando tengas eh, certeza, se lo voy a decir. ¿Cómo sacamos a Velarde la mar? Lo más rápido con la restauración de la Carta del 79. ¿Se puede evitar el 20 de Claro que sí. Fíjese el día que deje de Velarde, el BCR va a encontrar los grandes negociados que se han hecho. El nepotismo que hay en ese... El BCR este, está, digamos, este, eh, integrado por familias. ¿no? Es un nepotismo en, en ese sentido. Es ineficiente. Tiene personal de sobra que, que, que no le sirve al país. Para hacer, digamos, unos, unos PPTs, unos powerpoint cada seis meses, este señor sale a, a leer esos PPT. Perdón. Y termino, señores. Fíjense, eh, las, las empresas estatales que tenemos no es que hacíamos mal. Ayer les expliqué que es un problema de gerencia. Toda empresa, pública o privada, el problema central no es la propiedad, el problema es la gerencia. Si tiene malos gerentes si no saben competir en un mercado si se roban los dineros de la empresa, si no son innovadores, si no levantan la productividad de, de trabajo. Esa empresa es una empresa deficitaria. El, el, el problema del Perú el, en el año 80 al, al 90, en esos 10 años, es que las empresas estatales cayeron en manos de bandas, ¿no es cierto?, de amigos, de políticos. Y las saquearon, pues, fueron mal manejadas, claro que fueron mal manejadas, ese fue el pretexto que usaron los neoliberales para, para rematarlas. Pero una, una empresa estatal bien administrada, no, no, no, no todas, solamente yo le dije a ustedes, necesitamos más que unas 20, 25 empresas estatales, no más. El resto que lo vean los privados, ¿sabes? pero con 20, 25 empresas estatales estratégicas, el Perú puede tener este, riqueza para poder distribuirlo Pero hay que saberlo, ¿no ¿cierto? Hay que saber gerenciar empresas, hay que estudiar para eso. Eso no se aprende por esto, eso no sale por generación espontánea, señores. Eso se estudia. Así como estuvieron los chinos. Los chinos para hacer lo que son... Los chinos mandaron a todas una generación de 20, 25 años de edad a estudiar a las mejores universidades. El Estado le pagó a, a estos jóvenes para que sean ingenieros, economistas, tecnólogos, médicos, químicos. Y con ellos a logrado este, reconstruir su país. Han tenido que estudiar en las mejores universidades alemanas, inglesas, norteamericanas, coreanas, japonesas. Y han extraído toda la inteligencia, toda la información y se la han llevado a China. Ustedes creen que un, un práctico, un... Un imbécil que está ahí, este que jamás ha estudiado, que tiene solamente quinto año de, de primaria, va a poder este. dice en este país? Fíjense, si a propio. Este, estamos ahora constatando a propio Castillo, que, que, que tiene quinto año de secundaria y algunos estudios en una escuela normal, no puede gobernar un país. ¿No? Necesitan el mariate. No se confunda, si un ensayista, sido un ideólogo político. Acá se necesita qué cosa? Se necesita, miren, el. Y eso les digo a mis alumnos, la, la teoría económica marxista sirve para hacer diagnósticos, parciales. Pero la teoría económica marxista no sirve para gobernar un país, no sirve para hacer crecer un país. Si ustedes... Por acá tengo el libro, disculpen. Por ahí tengo la, la, el capitán, por, por acá no tengo, por acá está... Pues acá tengo el capitán. ¿no? Este, Tienen que saber matemáticas. Acá está. Si ustedes no saben matemáticas, es imposible leer este libro de Marx. Los tres volúmenes. Y mucho de lo que hablan, ni siquiera han leído, este, solamente habrán leído pues, la, la portada. ¿no? Hay, que, hay que leer todo esto acá. ¿Saben por qué? Marx, para poder escribir este libro, desde 1858, ¿no es cierto?, hasta 1867, cerca de 10 años. Todos los días se iba de su casa con un, una botella de leche, panes y frutas. A las 7 de la mañana estaba en la biblioteca del Museo Británico en Londres. Y salía a las 8 de la noche. 12 horas estudiando la economía inglesa, la economía europea, la economía mundial. En la biblioteca. Por eso pude escribir esto cree que le salió más este, todas sus teorías económicas y políticas de, de la nada. Y por eso que muchos idiota que, que, que lee un folleto cree que, que, que sabe algo. No, no señor, en no así, no tiene que tener mucha disciplina, mucho método. Y lo mismo han hecho los grandes pensadores. En el libro ese que, te, que les digo, caen durante 30 años para hacer crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica. Ya, y la metafísica de las costumbres. Y, y, y toda su producción. Entonces, uno tiene que ser metódico, tiene que prepararse, señores. Por eso le digo a los muchachos, chachos, ustedes que son los que van a manejar este país, tienen que estudiar, tienen que prepararse, tienen que capacitarse. Si no, toda la vida vamos a vivir siendo engañados. Yo lo que trato, digamos, es de algunas cosas que sé transmitir. Lo que no sé, no hablo. Prefiero quedarme callado. Pero esto sí sé, pues, sé política, sé economía sé psicología sé sociología, sé administración entonces este no me van a venir a mí a, a pintar las cosas como son ¿no? y por eso que le, le, le he dicho castigo. ya, entonces señores termino Este, sintetizo eh, la combinación que tengo en marcha este, si, si castigo, no hace nada lo van a liquidar este el 20 de diciembre, antes de Navidad, que termina la legislatura, si, si no logran los votos, esperarán hasta abril, tienen hasta julio para liquidarlo, ya, si no hacen nada Castillo, si, si se va a entregar con una mansa paloma, digamos, estemos preparados, ¿no es cierto?, este, asumirá la presidencia de este este si, si ella se entrega totalmente a, a, a la Grupo de Poder, seguirá gobernando, hasta que se convoquen elecciones, o si no, digamos, este, la colocarán a la señora María a la presidenta del, del Congreso, eso es lo no que ha pasado, eso es el, el futuro más inmediato, ¿no?, salvo que Castillo, en un locura, pues entregue de pies y manos ¿no? a la, al grupo del poder. ¿no? Y le dé todo el poder y lo dejan tranquilo. Paga los 300 millones, chao, buenas noches, y todos felices y contentos. No, y la, si, si no es así, si, si él quiere morir con dignidad, si quiere salir bien del poder, y eh, quiere preservar a sus hijos, a su familia, tiene que pelear, no hay que otro camino. Como los grandes hombres, ¿no? Y disculpe el Congreso. Pues, cuatro medidas, le he dicho. Cierra el Congreso, renuncia a la presidencia, convoca elecciones en octubre, eh, convoca referéndum para ya terminar nuestro problema y no estar 3, 4, 20 años en el mismo problema. Restaura la constitución del 71 tenemos estabilidad y se le entrega el poder pues, al que sea electo por el pueblo. El pueblo tiene que definir esto. En eso sí, si se convoca elecciones, todos tenemos que movilizarnos, ¿no es cierto?, para elegir a los mejores hombres de nuestro país, para no ser estafados otra vez. Es la una nueva oportunidad que se le dará al país para arreglar sus problemas. No hay otra salida, señores. El resto es cuento y mentira. Ya, entonces, les agradezco la... Ah, y el, primer, el principal problema, ¿no? De Castillo le digo, el principal problema es que antes de que te maten, antes de que te liquiden, que arda Troya. Desata este, una guerra anticorrupción y ya de frente. No mueras como un imbécil, como un idiota. Porque todos ellos tienen techo de vidrio. Todos ellos son evasores de impuestos. Tienen su plata en los paraísos fiscales. Audítala. ¿no? Y todas esas empresas que te están matando, que están contra ti, tienen su dinero fuera de Perú en paraísos fiscales. Y es una gran evasión de impuestos. ¿Ya? Por ahí te puedes defender. Te toman una salida y no te, la, no te puedan ver mal las cosas porque. Pero no te quedes con los brazos cruzados. Si quieres morir de otra manera, bueno, este. Deshonrarás a tu familia. Y si no, si no quieres a tu familia, no quieres a tus hijos, no quieres a tu mujer, no quieres a tus padres, no quieres a nadie. pues Mejor sería meterte un tiro ¿no? y, y se acabó. Pues. Y de esta manera, ¿qué cosa? Siquiera, digamos, puedes este, tener alguna recordación. Señores, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias totales. Nos vemos la próxima semana.